de de 2020, desde la ciudad de Armenia. Los saludo, Victoria Muñoz García. Comencemos con la noticia que ha acaparado la atención estos últimos días en el departamento de Cundinamarca. En algunas veredas del municipio de Fusagasugá se han presentado varios derrumbes y deslizamientos de tierra. Al parecer, a causa de la inestabilidad geológica, según el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, el 6% de las emergencias provocadas por el afecto adverso en este municipio en los últimos cuatro años fueron debido a deslizamientos de tierra. Debido a estos eventos se han visto afectados predios, viviendas y en general los diversos tipos de economía practicados en los sectores más propensos a estos desastres. Estos sectores son Bermejal, Piamonte, Posachoque, Usatama, eh, cucharal, Espinalito, Bochica, el Guavio, los Sauces, la Aguadita, entre otros más. Estas circunstancias, además de tener afectaciones a nivel ambiental, físico y económico, han generado consecuencias muy desafortunadas a nivel social, pues diversas familias se han visto totalmente afectadas. Se han visto totalmente afectadas por la pérdida de sus bienes, por lesiones físicas, emocionales y por las muertes generadas en estos desa desastres. Antes de continuar con esta importante noticia, vamos a un pequeño corte comercial. Ya volvemos. Continuamos con Toyi Noticias, en el lugar de los hechos. En este momento nos encontramos con Marcelita. Ella vive en el sector del Vermejal, donde se han presentado deslizamientos de tierra y derrumbes muy seguido a causa de, a causa de una inestabilidad geológica. También ha afectado la economía del sector y la comunicación terrestre con otros municipios. Marcelita, sabemos que esta es una situación difícil. Por eso queremos que nos digas, ¿qué necesidades básicas consideras que afectan a una familia cuando se presenta una catástrofe natural? Marcelita, te escuchamos. Saludo para Noticias. Es importante saber que cuando ocurre un desastre natural como este, el de tierra, además de afectarse al entorno, las viviendas y los bienes físicos, las personas víctimas de estos sucesos sufrimos lesiones complejas a nivel físico, mental y emocional. Por eso, aunque las necesidades básicas en estas circunstancias son el refugio, el alimento, el agua potable, los servicios de salud, elementos de protección y botiquín de emergencia. También es importante que las familias se les atención psicosocial en momentos de crisis y orientación clara para acceder a los recursos que dispone el estado. Por otra parte, también es importante que se priorice una atención especial a los niños, adultos mayores o personas con condiciones particulares que puedan tener un impacto mayor en estos desastres. Para todo esto, en primordial que desde antes de la emergencia exista una institución de gestión del riesgo, que además de organizar eficientemente un equipo de socorro y preparar toda la mitigación necesaria, pueda proveer un servicio de asistencia post emergencia constante para apoyar a las personas y familias damnificadas en la reunión. Reanudación de sus actividades cotidianas normales de forma independiente. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Marcelita. Nos has compartido información muy valiosa. Hasta aquí el compacto de notas. La invitación es para que nos sintonicen en otra emisión, donde presentaremos...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 Estamos transmitiendo hoy, 19 de octubre del 2020, desde la ciudad de Armenia. Después de reconocer un poco las situaciones que lleva consigo un deslizamiento de tierra, es importante hablar de los beneficios de un estudio de suelo. Un estudio de suelo o geotécnico permite dar a conocer las características físicas y mecánicas del suelo y nos permite obtener la información de un determinado terreno. Es una de las informaciones más importantes para la planificación, diseño y ejecución de un proyecto de construcción. En el esfuerzo por predecir terremotos, en este campo de la sismología se ha tratado de asociar la ocurrencia de un terremoto con fenómenos tan variados como los patrones de sismicidad, los campos electromagnéticos, los movimientos del suelo, las condiciones meteorológicas, las nubes inusuales y el comportamiento animal y las fases de la luna. Sin embargo, los estudios de suelo no han sido suficientes para predecir la ocurrencia de un terremoto. En cambio, se han producido muchas teorías y predicciones pseudocientíficas, pues la aleatoriedad natural de los terremotos y la actividad sísmica frecuente en ciertas áreas puede ser utilizada para hacer predicciones injustificadas. Es por eso que a pesar de considerables esfuerzos en investigación por parte de sismólogos, no se puede hacer predicciones científicamente reproducibles para un día o un mes específico. En cuanto a la prevención y predicción de terremotos, existe una cuestión que llama la atención debido a su gran misterio. Esto tiene que ver con el comportamiento de los animales antes de que ocurra un terremoto. Pues algunos plantean que son los animales los únicos que pueden sentir con horas antes de que un terremoto ocurra. Ya en el año 373... Antes de Cristo, los historiadores mencionan que ratas, víboras y comadrejas abandonaron la ciudad griega de Élice, unos días antes de que fuera destruida por un terremoto. Actualmente, las conductas más observadas y reportadas son las de los animales de compañía, que muestran cambios notables en sus conducta habitual, aves que quieren huir de sus sitios de confinamiento. Gatos que buscan refugio en lugares aislados. Perros se muestran súbitamente agresivos o aumentan notariamente el apego a sus dueños. Aullan o ladran incesantemente. Se presentan inquietos y muchos emprenden la huida. Se supone que esta sensibilidad está basada en su capacidad para escuchar infrasonidos, oler gases y percibir los cambios eléctricos del aire. Según el geólogo cuántico Dr. Motori Ikeya, los animales detectan el campo geomagnético de la Tierra, preveniendo cualquier cambio en forma inmediata. Esta capacidad les permite seguir sus rutas de navegación y... Migración desde el nacimiento. Que los animales puedan percibir con tiempo de anticipación que ocurrirá un terremoto no ha sido un hecho comprobado científicamente y ha sido asumido más desde percepciones tradicionales de las comunidades. Sin embargo, la predicción a través de los factores Percibidos por los animales, merece continuar estudiándose. Encontrar sus claves permitirá salvar miles de vidas año tras año. Ahora bien, enfatizando en los efectos postterremotos, además de los daños materiales y de las muertes humanas, hay que tener en cuenta los cambios que se provocan a nivel ambiental. Se producen cambios en el paisaje y sus condiciones pueden desaparecer gran cantidad de árboles y plantas. Los cambios en la estructura y composición de la tierra hacen que las condiciones de fertilidad del suelo cambien, afectando también el hábitat de la fauna de esta zona. Del mismo modo, cuando ocurre un terremoto, los factores aviáticos se alteran, ya sea en cuanto a sus ciclos, o a su ubicación. Esto desencadena un cambio en la biodiversidad, que cuesta mucho medir, por lo que los daños son difícilmente cuantificables en un largo periodo de tiempo. Hasta aquí el compacto de notas en Noticias. La invitación es para que nos sintonicen en otra emisión donde presentaremos los acontecimientos más importantes del día. Les hablo para ustedes, Victoria Muñoz García. Un fraternal saludo y bienvenidos a nuestro noticiero televisivo, Toji Noticias. Estamos transmitiendo hoy, 21 de octubre, del 2020,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 modo de respuesta ante cualquier desastre natural que pueda ocurrir, como los deslizamientos. Penélope, ¿qué piensa usted re con respecto a la situación particular del municipio de Cundinamarca? Con respecto a Cundinamarca específicamente, del municipio de Fusagasugá, se han presentado deslizamientos de tierra y derrumbes muy seguidos a causa de una inestabilidad geológica que afecta a las viviendas. La, y, la, y, la y la economía del municipio. Es muy importante que a la hora de construir viviendas vivienda, se respete el plan de ordenamiento territorial y no se construya cerca de las inventables o con riesgo de deslizamiento en época invernal. Y por último, penelo una recomendación para las personas del municipio de Fusagasugá La recomendación más importante es atender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 El 7.30% de las viviendas fueron afectadas específicamente por los deslizamientos de tierra ocurridos. De este porcentaje, 11 treceavos, o sea el 84.61% de las viviendas sufrieron solo averías en estos acontecimientos. En cambio, 2 treceavos fueron destruidos, es decir...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 broadcast we will present the news about the weather in Tusakafuga after the line flight that occurred a few days ago. Today November 17 the weather is still very raining and very windy since the gale that caused the line flight it has not stopped raining. The temperature remains low with 12 degrees Celsius and the place remains very down. It is important that we follow the recommendations and do not go near place with risks of avalanches or flooding because stream weather such as tornados and storms are kept in red alert. Remember us to go out very carefully and use as the necessary protection such as rain boots, umbrellas, hats, scarves and jackets. The constancy of the rhymes will delay the recovery of the effect. House in the landslides so stop protected and as informed with toji noticias here is the news about the weather see you in the next transient.